Buenas noches. Tras, tras muchos años de exigir que se depuren las aguas residuales de Coín, por fin vamos a contar con una depuradora. Sin embargo, el modelo de depuración y, y la ubicación no termina de convencernos a la Asamblea Local de Izquierda Unida en Coín. Aunque la lucha por que se depuren las aguas residuales es más antigua, desde hace unos años en Coín se vinculó eh, la depuradora de Coín, el depurar las aguas, con el proyecto de modernización de regadíos, eh, los Llanos Juntillas. Esto permitiría ahorrar agua y, al mismo tiempo, pues, descargar a un acuífero sobreexplotado, como es el acuífero de Coín de una de sus fuentes de sobreexplotación, que es el uso, el uso para riego. ¿no? Este proyecto, el de modernización de regadío, tiene una inversión de 6 millones de euros que ya está ejecutado y que difícilmente podrá funcionar sin el agua de la depuradora. La depuradora aprobada por debajo de Pizarra... ...hace económicamente inviable el bombeo... ...pues porque son 15 kilómetros y medio de tuberías... ...y eh, 300 metros de, de desnivel en altura... ...lo que hace que, que, que sea carísimo. La ubicación de la depuradora por debajo de Pizarra... ...obedece a la intención de, de agrupar... ...los vertidos de tres municipios... ...lo que en principio pudiera parecer eh, razonable... ...sin embargo, cuando analizamos el proyecto... ...nos damos cuenta de que hacen falta... Alrededor de 30 kilómetros de canalizaciones para llevar las aguas desde Álora y desde Coín y también desde Pizarra hasta la, propia, hasta la propia depuradora, lo que hace que sumemos 5 millones de euros más de inversión al proyecto. Y no sabemos cuánto de mantenimiento, además de que ese agua que va por las tuberías evidentemente no va por el cauce de los ríos, que es por donde debería ir una vez depurada. La inversión de la, depura, de la depuradora mancomunada con los últimos cambios ronda eh, los 8 millones de euros y sus costes de mantenimiento y explotación rondarán aproximadamente 40 céntimos de euros por metro cúbico de agua depurada. Eso para COIN supondrán unos cuatrocientos mil euros al año. Desde Izquierda Unida hemos analizado otras posibilidades y con presupuestos de empresas del ramo, datos técnicos, con técnicos que conocen eh, el asunto de la, de la depuración, hemos llegado a, a, a hacer un, un, un anteproyecto en el que eh, el precio nos podría salir alrededor de 12 céntimos de euros el metro cúbico de agua depurada, frente a los 40 ...que nos saldría eh, por la depuradora mancomunada. Con este proyecto, con esta idea que presenta Izquierda Unida... Eh, ...para Coín supondrían 131.000 euros al año... ...frente a los 438.000 de la depuradora mancomunada. Con estos argumentos y datos hemos mantenido varias reuniones... ...una de ellas con el resto de grupos políticos... ...y con los técnicos de, del Ayuntamiento... ...cuyo balance ya le contaremos la semana que viene en la siguiente rueda de prensa, que tenemos derecho los grupos políticos, y la otra con el delegado en Málaga de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. En esta última reunión, solicitada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, el delegado comparte nuestros argumentos, admitiendo que no es la mejor solución para la depuración de aguas del Valle del Guadalhorce, pero que el proyecto se lo ha encontrado así, que está muy avanzado y que, si no depuramos nuestras aguas residuales ya, la Unión Europea no sancionará con multas inasumibles. Concluyendo… Hemos gastado 6 millones de dinero público en modernizar nuestros regadíos. No lo vamos a poder utilizar. Vamos a gastar al menos 5 millones en tuberías que podríamos ahorrarnos. Vamos a construir una depuradora con un mantenimiento que, en el mejor de los casos, triplica la opción que propone Izquierda Unida. Todo esto lo vamos a pagar los coineños y coineñas por no haber tenido una depuradora a tiempo y porque la Junta no quiere cambiar el proyecto. Esto tiene un nombre. Se llama mala gestión y despilfarro del dinero público.